Por un lado tenemos los nuevos usos con tela Micro Polar en tres colores distintos, gris, negro y azul. Una calidad increíble del el Micro Polar, súper liviano, súper cómodo para usar todo el día, no sólo para actividades al aire libre, para la pesca, casa, sino también para el día a día. Es un uso súper abrigado y muy liviano. También tiene para poner el dedo pulgar para que no, no se retraiga la, la manga este busito micropolar de primera calidad la pueden ahorrar en 12 cuotas de 299 pesos o en efectivo o transferencia bancaria de 3.360 pesos algo que recién ingresó un modelito nuevo también una campera tela risto del estilo rompeviento es impermeable, viene con capucha y también viene con un forrado interno que es la tela de las remeras térmicas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 School.artificiales. Bueno, vamos a mostrar hoy lo que son eh, las miras telescópicas aptas para lo que son rifles de aire comprimido y microcustón. En este caso, queremos mostrar: tenemos un montón de miras. Pero si sí queremos hacer hincapié en estas miras que son especiales para eso, ¿sí? son miras que si vos podés observar, te dicen ahí en la caja, por ejemplo, anti-recoil, ¿sí? son preparadas para este tipo de retroceso de estos tipos de rifles, lo ¿no? que estábamos hablando, lo que es aire comprimido y nitro. vienen con las tapas, ¿sí? todas vienen con las tapitas adelante, ¿sí? estas miras vienen en tres variables distintas, en 4 aumentos por 40 de objetivos. La que le decía acá es una mira que tiene 6 aumentos con 40 de objetivos también. De aumentos variables. Esta puedes ver acá que tiene desde 3. Movemos acá y nos vamos hasta 9 aumentos.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 la mejor fruta y verdura de la zona. En Freyer volvieron las 18 cuotas sin interés, aprovechalo.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 combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis.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 Dale! Eso! Lo oh, aguantaste ahí!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 lo que al pescador le pueda hacer falta. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473 95 72 Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Gerlain. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañás,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 Salidas diarias. Teléfono de contacto 3382 44 73 11. Facebook Excursiones de Pesca Embarcados.